Mi nombre es Alejandra Fripp Lozano, eh, soy profesora de Ciencias Biológicas y Geografía, vivo en la ciudad de Gualeguaychú y mi vinculación con la ESI básicamente es una cuestión ética y moral. Más allá de que la ley todavía no había aparecido, la vengo militando hace mucho en las aulas. A partir de las capacitaciones que he realizado, la ESI en, en mi vida, en primer lugar trajo eh, o me trajo o me regaló una actitud más empática. Eh, esto de poder eh, pensar eh, lo que le pasa a otra persona, de pensar en, en su necesidad, de pensar en lo que no sabe eh, y, que, bueno, y que la escuela pueda democratizar contenidos digamos, que quizás son tabú o, o no son accesibles en otros espacios. Entonces, en primer lugar, me trajo eso.